Saludos, saludos, hola, hola. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. En este momento estamos ya anunciando que comenzó Maratón 48H Cuba. Mi nombre es Jesús Moraviera, director regional a nivel nacional de Cuba. Y estoy acompañado de mi amada esposa. Mi nombre es. Liberación. tenemos un tiempo de alabanza, adoración, un tiempo de testimonio, palabra del Señor, glorioso tiempo de maratón, 48 horas, no se lo pierdan. Sigue estos dos, tres días, 9, 10 y 11, No termina el maratón para 48 horas. Sigue los estos días este es un espacio maravilloso donde la presencia de Dios traerá a la isla de Cuba. Traerá La palabra fresca de parte de Dios. La siega está lista. La cosecha está lista. Vamos, levántate, anímate, celebra con nosotros.